El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Entre las diversas propuestas e iniciativas que surgen en los últimos años para una economía más humana y responsable, una economía del bien común, está la economía del desarrollo sostenible, propuesta por 170 naciones e importantes economistas de renombre internacional como Jeffrey eh, Sachs, eh, Ditton, Angus y también eh, Oliver Hart, que son premios eh, Nobel de economía en los últimos años afirman que este proyecto de desarrollo sostenible es la mejor alternativa que tenemos hoy a la economía capitalista y depredadora y esclavizadora No lo dejan a los gobiernos porque no pueden solos los empresarios no quieren, los políticos no saben cómo solucionar estos problemas. Es a la, ciudad, a la sociedad civil y a todos los grupos afines que se preocupan por el bien común, que deben desarrollar esta tarea. Necesitamos un crecimiento que suponga desarrollo sostenible, una economía que sea economía ecológica y del bien común. Y han de estar, estar basados sobre la dignidad humana, los valores humanos porque este proyecto ha de ser ético y universal. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.